Ayer Víctor llenó de mucha indignación e impotencia un video que nosotros observamos sobre dos ciudadanos que estaban lanzando la basura desde una camioneta blanca a una esquina. Muchas veces, este, cuando usted ve basura en un lugar, la gente entiende que eso es un depósito de basura, o quizás sea que entienda que es eh, no, que el vertedero lo movieron a la Avenida Libertad, porque yo decía que ni en su casa ni en la escuela, esos dos ciudadanos que están ahí aprendieron nada sobre eh, lo que tiene que ver con la educación ciudadana, con lo que tiene que ver la parte cívica del ser humano, eso de verdad que es indignante. y Cuando uno ve cosas así, uno piensa que tanto predicar y, y hablar sobre los valores y la formación del ser humano, pues a veces es una pérdida de tiempo, porque yo no entiendo cómo es que esas dos personas no tienen el más mínimo eh, eh, eh, ¿Cómo decir? La más mínima. <risas> Mira, Nelly, eh, si bien es cierto que nosotros en múltiples ocasiones hemos llamado la atención de nuestras autoridades municipales... Porque esa es otra pero, realidad. Claro, ahora con pero, esta alcaldía hay más basura y uno no quiere hacer comparaciones que cuando estaba Alex Díaz. Pero es verdad, este, la ciudad estaba más limpia cuando estaba Alex Díaz que ahora. Pero eso no quiere decir que usted se sume a... E ensuciar la ciudad porque eso le hace daño a usted como ser humano, no hace daño a nosotros que somos de donde se generan todas las enfermedades que vienen de ahí y también usted está dañando la imagen claro. de la ciudad. Precisamente va a decir que nosotros en múltiples ocasiones a través de este mismo espacio hemos cuestionado uh -huh. la, la deficiencia, la deficiencia del cabildo en cuanto a lo que es la recogida de basura, pero en nada eso puede justificar, miren, para mí desde mi punto de vista eso es para hacerle daño, Nelly, entonces, no solamente a la tal vez a la administración de la alcaldía, sino hacerle daño al mismo sector. Usted mismo se está haciendo daño cuando usted ve una acción como esta. Es una acción que debe ser, si se pudiera, ¿verdad?, eh, eh, contactar a los criminales, ¿verdad?, eh, que no, en que la son, ley 6400 claro que son capaces de hacer eso, óyeme, de venir Nelly, como si la, fuera un camión, un vertedero, y, y el camión está eh, descargando la basura. Eso es Nelly en la avenida Libertad, eso sí. es en el sector Rivera del Jaya, que sí. está esa esquina. Uh -huh. El que conoce, el que sabe que de aquí de San Francisco de Macorís, se ubica y se, inmediatamente se da cuenta que eso es en el, en el sector Rivera del Jaya, creo que en la calle A, que está, que es esa esquina. Vienen estas personas, estos desaprensivos, se estacionan. Y mira lo que están haciendo. Pudieron llegar al vertedero ¿Eh? porque ellos están claro, montados. Si, claro. no, si los camiones no lo hacían, pues usted podía el, hacerlo. El la, las autoridades debieran investigar hasta dar con los responsables, eh, con estas personas que se dedicaron a hacer ese tipo, a esa acción que Y es El criminal. ciudadano que grabó, que fue que enviaron el video, debió también darse la vuelta a grabar la placa del vehículo, Una para pena. hacer un trabajo completo, que no atinara, Porque... Exacto. y también tú puedes ver muchas personas de aquel lado, observando y no le sí, dicen sí, nada, sí. o sea, la indiferencia es lo que hace que usted marche hacia el retroceso, en todos los aspectos de la vida, usted no se puede hacer indiferente ante algunas situaciones, pues yo sé que tú pasas por ahí, te acerca al señor y le hablas, como lo haría yo y cualquier otra persona. O sea, entonces, ese tipo de cosas eh, hoy hoy no deben suceder, cuando nosotros realmente, en Nelly, estamos reclamando de manera constante, exigiéndole a las autoridades que deben velar por la higienización de la ciudad. Entonces, cuando vemos acciones como esta, tú dices, pero ¿qué sentido tiene? Sin embargo, cuando... usted ve otras personas que tienen su basura en la casa, que, está, que la amarran en una fundita, que la llevan al depósito donde tienen común de ponerla, y este son más cuidadosos. Y no me digan que solamente eso son las urbanizaciones, porque en muchos barrios y sectores, claro. como en los maestros, yo lo he observado, no sé si que la Junta de Vecinos ahí está trabajando, toda la gente con su fundita bien amarrada. No venga a, mí a justificarme que una acción como esta es diciendo que la, el cabildo no le recoge la basura, porque si usted fue capaz de montar la basura en una camioneta, como muy bien enseñado Nelly, usted puede ser capaz de llevarla Allá, a un sí. lugar donde haya un, un, un recolector de basura o llevarla hasta el mismo vertedero. De manera que yo creo que esa acción eh, justifica lo que dije al principio, que puede ser para hacerle daño verdad a la misma administración eh, municipal. Así que bueno. eh, ojalá y se pueda... Eh, Dar con, los, con, los con los responsables de, de esa acción, este hecho Muy para bien. que no se repita Bueno, pasando a otra información Víctor, este, también tenemos una denuncia que nos hacen desde la comunidad de Génimo, vamos a ver si podemos compartir con ustedes las imágenes y esta es la calle del sector La Lima que está en un creciente deterioro, es lamentable la situación, cada vez que llueve ahí y dicen algunas personas que tienen negocio, que yo mismo han tenido que comprar camiones de, garra, de gabri, gravilla, Garilla, gravilla, exactamente, para poder este eh, mermar un poco esta situación, pero que las personas que tienen que cruzar por ahí, los niños para ir a la escuela, y todo eso se le hace muy difícil, dada las condiciones en que está ese tramo carretero del sector La Lima, en un creciente deterioro. Vamos a hacer un llamado desde aquí a las autoridades para que puedan tomar carta en el asunto y gracias a las personas que nos mandan esta información, vamos a ver si José nos ayuda con eso para poder ver este... Para eh, mostrarle, mostrarle con imágenes cuál es la realidad, es la realidad de, de, esta realmente, de, de, de esta zona de Génimo. Eh, Nelly, que, que precisamente no es esa la zona, eh, pe, pe, me imagino que sin querer justificar, eh, tal vez la, la, la misma el tránsito de vehículos pesados que se están movilizando en esta zona, producto de que por ahí que se, se, se, se está abriendo, digo, la trocha, por donde va a pasar la circunvalación, digo, la trocha, porque realmente no se está haciendo nada. De manera que, ahí está Nelly, mire. Sí, mire. No, pero eso, eso... es algo, o es sea, una cosa se sí, estaba poniendo el video bien. Fuera de ser. Miren, esa es sí, la condición. Parece un lago en la misma sí, sí. carretera, pero es, no es un lago. Esa es la condición en que está esta zona rural, ¿verdad? Una zona rural de enjénimo donde tienen que, donde tienen que, que caminar uh -huh. de niños y adultos para trasladarse de un lugar a otro. Yo entiendo que sí. Que obras públicas. Por ahí me parece que hay una cañada y cuando llueve entonces se desborda y todas las cosas pues pasan por ahí, entonces es, es, porque es, realmente tú ves esa más gente piensas que no es aquí y es ingenimo sí. ¿Tú crees que está en, cómo se llama, en donde la, en la ciudad... Eh, en eh, eh, No, no, no, donde <risa> no, tú te transportas en, en lanchas y yo la ay Dios mío eh... Mm. Eh, en Francia, ¿cómo se llama por esa zona? Mm. ¿Tú, tú, tú, el, el transporte es en, en, eh, por agua, ¿verdad? Sí. Porque la ciudad es... Bueno, se me, se me olvidó el, el nombre de la ciudad, por cierto Bueno, pues no, ahí está la denuncia, la denuncia. de los moradores de Génimo y esperamos que las autoridades pues, se den una vuelta ahora que está lloviendo tanto por ahí para que vean realmente que a ellos se les ha instalado un lago en una plena Así carretera, es. El trayecto carretero.